La verdad es que estamos muy contentos de, de llevar a la práctica lo que es la descentralización, lanzando los fondos nacionales acá, en Punta Arena, en el extremo sur, sur, como se dijo acá, en un espacio patrimonial, entendiendo que el camino que se nos viene es un ministerio empoderado, donde los fondos concursables son una de las herramientas eh, con las que cuenta esta institucionalidad y cuyo objetivo es beneficiar a... ...actores, creadores, gestores, cultores... ...y instituciones que, de, que trabajan en torno al desarrollo cultural... ...con sentido de apropiación del territorio. Mi proyecto es eh, artesanía en Central Cahuéscar y Metales... Eh, ...el objetivo de mi proyecto es poder rescatar y difundir una, una cultura... Eh, ...milenaria, ancestral... ...correspondiente a las Eñas del Sur... ...especialmente la Cahuasca. Mi proyecto se llama... ...Creciendo Juntos al Arte de Serigráfico... ...todos los beneficiarios de nuestro trabajo... ...son los niños... Eh, ...todos los niños entre 12 y 17 años... ...que se encuentran acogidos por las instituciones... ...como... Eh, ...Logar Miraflores... Eh, ...Piedes Magallanes... ...los niños que también están por el Servicio de Salud... El proyecto consiste en, en crear una biblioteca en las instalaciones del Museo de Historia Natural Río Seco y el fondo que nos hemos adjudicado es para comprar estas, adquirir estas colecciones bibliográficas. Es una colección bibliográfica súper variada, va desde eh, lecturas eh, básicas de, de literatura universal hasta textos especializados en ciencia, específicamente que van en directo desarrollo a lo que es la, eh, el Museo de Historia Natural. Eh, y están dirigidos a toda la comunidad de Río Seco. La verdad es que fundar es el primer año que postulamos el año pasado eh, que nos permitió hacer nuestro primer ejercicio de museografía que inauguramos hace un par de semanas y la verdad es que es, es una tremenda herramienta para seguir creciendo y, y seguir eh, realizando estos proyectos culturales a nivel regional. Es maravilloso porque así uno tiene la oportunidad de entregarle a los niños, en el caso de nosotros, esta, eh, este beneficio, esta oportunidad de poder trabajar y realizar un, un, un proyecto diferente, una idea nueva. Y agradezco a FONDAR de, de este premio que para mí significa eh, el reconocimiento a un largo trabajo y al mismo tiempo dar a conocer la cultura caguéscar, sus tradiciones y su cultura.